Estamos en el vivero de Puerto Concordia, estamos en la zona de sustratos, contigo tenemos aquí la zona de embolsado, tenemos una zona de almacenamiento, una zona de vivienda y una zona de producción de abonos orgánicos y el área para la, para la producción o distribución del agua. Este, este espacio es construido y más el espacio que vamos a ver de las tierras de germinación y toda esta área de 5.000 metros cuadrados dentro del marco de la sembratón, recursos del Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto Sinchi, con apoyo de la alcaldía del municipio de Puerto Concordia y hace parte del programa para la reactivación económica donde están involucradas la asociación. Aso Campro Ariari y su comité de acerradores. Es una estrategia del gobierno colombiano que permite reactivación económica de este grupo de acerradores y buscar alternativas para la reforestación de áreas del sur del Meta. Vamos a mirar en la, en la parte de producción de material vegetal. Estamos ya en las eras de crecimiento. En este, en este grupo de 44 eras de crecimiento pues tenemos la producción del material vegetal que va a ir a las fincas de productores campesinos del sur del metro. Este trabajo, este esfuerzo es realizado, como le he venido diciendo, con el apoyo del Comité de Acerradores, donde se, se, se hace un trabajo constante con casi 64 de sus miembros para hacer todas las actividades que permitan mejorar sus ingresos y tener estas semillas que van a fincas de productores, aquí muy básicamente tenemos un gran grupo de especies vegetales, de especies forestales, especies frutales y especies de palmas amazónicas que como les he venido repitiendo van a fincas de productores. En estas áreas estamos produciendo 210 mil plántulas de esas especies donde vamos a sembrar 160 hectáreas en, en cerca de 45 fincas de productores campesinos de esta zona de del Este esfuerzo importante del gobierno colombiano, con recursos del Ministerio del Medio Ambiente, con, con el Instituto Sinche al frente de este proceso, acompañado de la alcaldía y orientado a la reactivación económica y el fortalecimiento de la asociación Aso Pampo Ariari y su comité de cerradores es uno de... de de las estrategias que tenemos para, para que miremos desde de, de, que con el tema forestal, con la actividad productiva sostenible forestal, podemos llegar a mejores condiciones de vida para los productores campesinos.